Llegué a tiempo. ¿Tiene mi billete de lotería? ¿Me pegué? ¿Qué? ¿Estás disfrutando de nuestra programación por wipr San Juan, wipm Mayagüez y WSTETV San Juan? 11 Mayagüez.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 En la noche del miércoles se llevaron el premio mayor del Powerball, valorado en 202 millones de dólares, y cayó en Pensilvania. Para este sábado, el Powerball tiene un premio de 20 millones.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 es el 8, el 8, último número en Pega 4, es el 0, el 0. El número ganador en el Pega 4 es el 4180, el 4180. Muchas felicidades a todos los ganadores de los sorteos de hoy.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 Aún recuerdo mis primeras notas. <risa> Pero las madres siempre ven cosas que uno no ve. Y la mía me cambió la vida con una gran sorpresa. Un día, mi mamá se sacó la lotería y con ese dinero me compró un piano. Y gracias a ella y a las loterías, ahora yo tengo la oportunidad de cambiarle la vida a los demás. Por eso lo digo con orgullo. Yo soy lotería. Estás disfrutando de nuestra programación por WIPRTV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan, 11 Mayagüez. Hoy en Noticias 360, acusan a ex gobernadora Wanda Vázquez de siete cargos por corrupción y soborno. Ex primera ejecutiva reitera su inocencia. Mientras, gobernador Pedro Pierbici reafirma colaboración de su administración con las autoridades federales para combatir la corrupción. En Estados Unidos, gobierno de Joe Biden declara el brote de la viruela del mono como una emergencia de salud pública. Britney Griner sentenciada a nueve años de prisión en Rusia. Los detalles en el segmento deportivo. Estimados, a continuación, en esta edición que comienza ahora.